ya es la mayor. bienvenidos hacer es medir como estoy aquí cogiendo la primera muestra el primer hueco que de aquí a acá tiene 1 por 80 y por 1 total 180 sería el, el cuadrado que tenemos para construir la primera parte del sistema uh -huh. ya, ya no se lo llamé al ramón para los huecos donde van a ir los postes que van a, al sistema tiene 50 centímetros de profundidad Númeras no un beso. Todo. Para acá. Lo importante de aquí es que esto esté nivelado. Entonces ponemos el nivel. Cuando esté ya exacto, este sube un poquito de aquí, baje, baje, baje. Ahí, ahí. Está. Entonces ya primero nivelamos por aquí por este lado y después por el acostado. Listo. Por aquí hacemos el origen. Por allá, al medio. Ya no está bien. perfecto. En estos momentos estamos iniciando con la colocación de los... Para poner los calones. Para colocar luego los bajantes que van a ir al filtro el proceso del agua estamos nivelando para poner en la plataforma para el filtro donde se va a propulsar el agua ¿cuántos? tenemos esta primera, especie. la primera lluvia va a caer porque esto está aquí tapado lo cuando está lleno para, para que limpie el techo entonces ya tapado va hacia el filtro, cuando hay mucha agua en el filtro la que está filtrada va a pasar al tanque de reserva y la de sobra va a caer acá entonces en esta salida habrá otro tanque se recogerá igual lluvia que servirá para sabes de correr, los perros los animales de la casa, o para cualquier cosa que los ¿Qué tal el sistema de agua? Yo le agradezco bastante saludando a usted y a la... Y bueno, mucho, lo que yo sufría sin tener agua, de no tenía agua que tomar, nada. Sufría teniendo agua de tan lejos y con químicos. Pero ahora ya lo tengo este tanque y toma agua clara. Y le agradezco mucho a usted, a todos los que me ayudan. Y también todas mis compañeras que también la ayudaron y, y ellos también están esperando que llueva para coger el agua y para seguir tomando. Porque ellas me dicen, ¡ay qué linda agua que usted tomas Así me dicen mis compañeras, sí. Ellas uh, me dicen así, dicen, ¿Qué, Estamos esperando el agua que llueva, para tomar como tú mismo Elsa, me dicen. Sí, y entonces ellos están esperando, ellos también, yo también les agradezco mucho por todo lo que ustedes han hecho aquí. Muchísimas Gracias. Ya. Bueno, dime, ¿qué piensas sobre el sistema de agua? El sistema de agua mejorado es muy bueno, por lo que eh, no, nos beneficia para la salud de la, de la familia y también el proyecto que eh, han, han realizado apegado a las familias más pobres es beneficioso para todos. Este, en cuanto en el consumo de ella misma, la, la agua lluvia ya purificada por medio de los filtros, en este caso es mejorada y también eh, nos permite de que tengamos un, un mejor servicio dentro del agua, en este caso que, que está de un rendimiento bueno, óptimo, el 100% que garantiza de que para nuestra salud sea mejor. Gracias. ¡Ah! <t>